Buongiorno cari amigos, <ríe> Para los que no me conocen, mi nombre, Juan Pablo. Mira, cobardo, mira, cobardo, Hoy por tanto, con estas bandas elásticas. ¿Qué cosa hago hoy? hago un entrenamiento para el pecho. Bueno, vamos a intentar con este pecho un poquito más grande, a tonificarlo, ¿cierto? Si lo volete ancora con más volumen, debemos hacer un entrenamiento con PESI. Y pues lo paró, más adelante. Adiós, que el estate guarda un poco doble dolor para el para el faro un poquito fatiga con peso pero vamos a utilizar hoy los elásticos mira comando a eso que hay llevado el estate cosita cuando andamos en vacanza en esquialla en casa en cualquier parte donde nos trovemos podemos portar después bandas elásticas o ni colores a una resistencia mira comando, mira comando qué hago hoy voy a hacer seis ejercicios para alimentar el pecho para far diventare el pecho más grande para farlo crecer mira comando mira comando Ok, vamos a iniciar vamos a iniciar con un poquito de de movilidad de movilidad ta ta, ta, ta. Ta, ta, ta ta el pecho ta ta ta va el entrenamiento ¿Cómo va va bien o va male? Oh, voy oh dar un saludo muy especial eh, aquí a domenico ha maldito pablo hay un ejercicio para el pecho que voy a mira comando Pablo, esto te ayuda te ayuda a diventar el pecho y un grande y e grosso Ok, me sigo moviendo, me muevo me muevo ta ta, así ta, ta, ta, ta, ta. oh muy aunque un saludo al Berico que nos guarda desde Monza, mira cómo anda el Berico. Debe continuar así, fuerte y carico, no molare più a la prima dificultad, porque tú sei una persona grande y fuerte, ok, ok, ok, nuestro primo ejercicio, vamos a hacer eh, el gomito, vamos... <risa> ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio, guarda. Eh, o oh, como dije, prima, Pon elástico a su resistencia. Yo voy eh, a hacerlo con una resistencia più, più fuerte, con el aranchón. Guárdalo, qua. Ok. Nuestro primo ejercicio. Yo lo repito una vuelta, tú acá se lo fai dos y tres vueltas. colocado, guarda, schiena direita, flexiono el ginocchio, guarda, ginocchio, ok, se va, flexiono el ginocchio, schiena vamos a hacer esto, esto lo podemos hacer anche en casa, eh, dentro de la puerta, yo lo faccio con el parco, el parco libre, aprofito que, que no tiene uno en el campo, ok, flexiono, vado avanti y hago esto, abro, grande, grande, grande, lentamente, lentamente, lento, lento, ¿cuántas repeticiones faccio? voy a fare 12, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedo, me quedo, me quedo. A ver, lentamente. 1, 2 y 3. Perfecto, perfecto, este ejercicio reemplaza, reemplaza el ejercicio en la panca piano. Tra, tra, tra. Cierto, como le dije prima, tu lo repites 3, 4 volte y lo fai más lentamente y concentrado para hacer diventar el pecho más grande y más tónico Va bene, lo repito nuevamente, nuevamente, nuevamente lo repito, nuevamente lo repito, nuevamente lo repito, nuevamente, lo repito. ok Voy a colocar un paso avanti o flexionando los dos ginocchios. Si yo hago un paso avanti. Ok, se va. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, perfecto, tu riposa. Ahora voy, voy a cambiar de ejercicio. Voy a hacer este guarda desde soto, encruciar guarda. así pues elaboramos la parte soto de nuestro pectoral Un poquito para adentro. Oiga, para caldo en el estadio, no fa caldo. Mira comando, ando. Vamos a hacer una bella figura en el Okay. Perfetto, perfetto, questo esercizio mi piace tantissimo, guarda, guarda, flessiono, flessiono ginocchio sempre avanti, guarda. facciamo questo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 8, 9, y 10. Yo lo repito, 2 vueltas. Tú a casa lo fai. 3 a 4 vueltas. Piu concentrato. Podemos utilizar también bandas elásticas. Si no, a veces te cuesta a casa, pues te prende aunque cueste. O ni colores a una resistencia. Mira, comando. No solamente compare con este ejercicio, va a diventar grosso tus pectorales. Debes de abinarle aunque otros ejercicios, como ejercicio de la espalda, del gomito, de la espalda, no, el gomito, espalda, eh, aunque un poco de bicipiti. Ok, nuevamente, lo repito, me concentro, esquina directa, pecho avanti, eh, y se va. Uno, 2 tres, cuatro, cinco. 6 7 8 9 10 2 en piú 1 y más perfecto uh, perfecto perfecto niente riposo niente riposo niente riposo nuestro próximo ejercicio que voy a hacer voy a hacer esto en cruce y abro, tra, tra, por aquello, por cueste, vamos, vamos a portar esta, una banda que es más intermedia, porque esta eh, es veramente más resistente, più resistente, tú que estás iniciando, puedes prender una banda más intermedia, ok, guardalo pa. este tercer ejercicio, encrocho, y de tierra, encrocho, guardalo, esquina derecha, espalda pecho avante, esquina derecha, ahora parezco 1, 4, 2 abro 3 4, lentamente 5 6 7 8 9 y 10 En este ejercicio, aunque elaboramos tantísimo la espalda, mira comando pero nuestro músculo principal es el pectoral, el pectoral menor el pectoral mayor me muevo un poquito, pues sí, no soy todo, tanto contrato con este ejercicio mira comando, me podés escribir eso, pablo, bolio, meliorales, ejercicio pela gamba lo fachamos, mira comando, si te piace con este canal, suscríbete, inscríbete, no pensarlo de vuelta ok, haz voy a hacerlo con el pie pesante, cosí, cosí mi músculo crece, crece più resistencia más el músculo crece pero siempre de todo esto importante el reposo, el reposo es fundamental fundamental el reposo eh, aunque una buena y sana correcta dieta dieta, dieta Tutto elabora en escuadra ok, inclino, nuevamente así va uno dos, tres 4 5 6 7 8 9 10 último último último mantengo 1 2 y e 3 perfecto perfecto perfecto ay uh, ay ok nuestro próximo ejercicio nuestro próximo ejercicio voy a hacer, guarda, no puedo utilizar el material, voy a utilizar esta banda elástica, vamos a hacer apertura, pues, vamos a abrir un poquito el pecho, el pecho, vamos a abrir con el traje, que sea bien marcado, bien marcado, ok, por esto voy a utilizar esta banda intermedia, ¿qué ejercicio voy a hacer? Flexión del ginocchio, esquina directa, voy a hacer esto, abro, el más estrecha, el más resistente, ok. Si va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, aunque la espalda se siente, la espalda se siente, Así pues si le damos un poco de armonía. A nuestro cuerpo de la parte superior, el pectoral, quien no huele a haber un pecto eh, grosso y tónico. Ahora, lo que a hacer estos es ejercicios. Puesto, mínimo, mínimo, lo reconcilio, falo 3-4 vueltas a semana. Ok, tanto saludo a la gente que nos guarda desde Colombia, México e Italia, Italia, cuando se prima casa. Anche en Germania que nos guarda, gracias a tutti, Ok, lo repito nuevamente, va, va, si sí va, si sí va, si sí va, si sí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, 1, 2 y 3, uh, perfecto, Nuestro, ahora vamos a hacer 2 ejercicios, y vamos a finalizar por el giorno de hoy mira comando acuesto ese ejercicio a estos ejercicios que le podéis terminar un ejercicio con pesi que lo podéis hacer en palestra yo cuesto que pacho es una alternativa para las personas que no pueden dar en palestra que no no tiempo pues si lo van a casa o en que en viaje mira comando nuestro próximo ejercicio lo voy a utilizar el materazo el materazo Cuá. Ok, mándalo pues, me Meto la corda, meto la, la banda elástica soto. Soto, soto, soto, ok. Soto la esquina, ok. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en diez ok voy a utilizar una, una banda más resistente no, esta va bien, esta va bien, la otra son un mole ok lo repito nuevamente la meto aquí, no, la meto aquí dietro, dietro de la espalda más prendo, más resistencia es ok, si va una, abro, dos, tres, cuatro 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 en piú, abro grande, e 2, perfetto, y por último, que voy a hacer? Voy a hacer piegamenti sobre braccia, piegamenti sobre braccia, piegamenti sobre braccia, siempre lo porto indietro, più grande sotto voglio fare i piegamenti guardalo qua avrò grande dicendo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ok <ride> sto masacrando con questo vamos a farlo ultima volta ultima volta ultima volta Mira mi raccomando stiamo semplicemente en YouTube 60, 60 monta tensión y con el elástico prende un elástico que sea acorde a la a tu capacidad física 60, 60 60 el, el estático 60, si hay laborato en primavera Adesso tu cuerpo es top, top ok, nuestro último Andiamo nuevamente, última repetición Última repetición. Dietro, dietro. Lento, lento, lento, va. Cuatro de frente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, <risa> allá vomitito, allá abopidito, mira, este es duro, mete es duro. Tú lo que haces a los yo tranquilamente, muy serenamente, mira comando. Gracias por guardar estos dos puestos en eh, alineamientos físicos. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso, puestos en te ayuda. complementado con unas sana y correctas limitaciones, así competes. Ok, te saludo, de Cores, Pablo. Uh.